El azar, no olvides apagar. Estimados, buenas tardes. Gracias por estar con, pendientes de nuestras actividades. Eh, un saludo a todo el público del Museo de Historia Natural. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ya nos hemos preguntado nuevamente. Eh, bien, como parte de nuestras actividades. Por el 103 aniversario de nuestro museo. Estamos realizando este ciclo de charlas y también la semana de talleres infantiles. Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado para disfrutar de estos eventos. Eh, bueno, el día de hoy tenemos una charla muy especial porque está. Va a ser dictada por la doctora Rina Ramírez, que es la jefa del Departamento de Investigación de Malacología. Y ella, bueno, ha aceptado nuestra invitación y estamos eh, muy este, gustosos de poder tenerla en nuestros eventos. Bien, les voy, a hablar un les voy a hablar un poco de la doctora Rina Ramírez. Ella es profesora principal con dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es jefe del Departamento de Malacología del Museo de Historia Natural como bien les comenté es investigadora permanente del Instituto de Investigación en Ciencias Biológicas Antonio Raimondi de la Facultad de Ciencias Biológicas ella es responsable del grupo de investigación de evolución molecular de la biota en el Perú y desarrolla investigación sobre la biodiversidad de moluscos terrestres y acuáticos tanto a nivel morfológico como molecular. Muy bien, les dejo con la doctora Ramírez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos, ya se les ha dado oficialmente, pero igual quiero decirlo también, como parte de esta gran institución, el Museo Extranatural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está cumpliendo 103 años estudiando al perú por mi parte yo soy bióloga y entonces nos de nos dedicamos a estudiar eh, la biodiversidad de este tan rico país perú uno de estos componentes de la de esta gran biodiversidad lo constituyen los moluscos y justamente de eso vamos a conversar ahora un aspecto de este grupo animal y hemos titulado así esta conversación, Los churros y golpes amazónicos en la alimentación regional y gourmet. Entiendo que eh, esta es una presentación abierta al público en general, entonces eh, no sé qué tan familiarizado puedan estar ustedes eh, con los moluscos. Eh, eh, a ver, ¿qué cosas podríamos decir de los moluscos? Ya, ajá, algo que todos deben recordar, un calamar. Y ahora que en nuestros mercados hay tremendos calamares, ¿no? Los calamares grandes y grandes, ya ese es uno. Pero también los caracoles. Entonces, moluscos gastrópodos son los caracoles. También, ¿a quién podríamos recordar acá? ¿A qué animalitos? Los caracoles de jardín. No hay zona en Lima en donde no se encuentre siquiera eh, uno de estos animalitos, los caracoles de jardín. Bueno, pero ahora nosotros nos vamos a dedicar a, um, a unas cuantas especies de, de moluscos que están eh, involucradas en la alimentación del poblador peruano. Veamos así. Entonces. Tenemos caracoles de tierra con el nombre común de congompe. De todos los tipos de, de caracoles terrestres, un grupo de ellos son conocidos como congompe. Y acá tenemos unos son más, más o menos grandes, es decir, de casi toda nuestra mano podría eh, tener alguna de estas especies. Y miren ustedes. ¿Qué cosas eh, caracterizan, caracterizan en general a los gastrópodos, a los caracoles en particular? Miren, un pie bastante grande, muy carnoso. Y estos terrestres que tienen su par de tentáculos en cuyo extremo encontramos los ojos. Tienen estos mostachos así, aquí, que son muy buscados eh, para la alimentación, así como los eh, caracoles eh, acuáticos en este caso eh, se conocen como churros este es uno de ellos eh, también si cerramos un poco eh, nuestros dedos digamos cabe ahí en toda la mano entonces podemos ver así y que sobresale el pie característica es una característica de los caracoles ¿no? Pero si los miramos comparativamente, vamos a notar grandes diferencias. Primero, que estos tentáculos son mucho más delgados y no tienen ojos por acá. Sus ojitos están en la base de los tentáculos. Y así varios otros. Estos se conocen como churros. Son caracoles acuáticos, sí, pero también son anfibios. Recordemos que los ríos... Eh, y muchos cuerpos de agua de la Amazonía, eh, varía, varía eh, el nivel de aguas. En la época de lluvias está muy crecido y eh, cuando está en la época de vaciante, muchas zonas quedan realmente sin el, el cauce del río, y más bien quedan como eh, lo que llaman allá cochas. Unas porciones son donadas que quedan con agua y ahí se desarrollan muy bien. Estos. Pero inclusive el agua puede llegar a desaparecer de varias de estas zonas. ¿Y ahora desaparecen? ¿Mueren los, uh, los churros? Bueno, sí, seguro varios, varios de ellos. Pero lo que hacen es eh, su fisiología va notando esos cambios y entonces se van enterrando. Se van enterrando en el fondo fangoso y todo. Y va a llegar un momento en que van a necesitar oxígeno del aire. Pues bien. Tienen acá un sifón, en este caso está un poco contraído, que pueden sacar y respirar también por ahí. Pero en general, entonces, estos eh, pueden respirar oxígeno del, aire, del agua, pero en necesidades también pueden hacerlo con el oxígeno del aire. Entonces, tenemos eh, diferencias bastante grandes entre estos dos grupos. Pero lo que sí, tenemos acá un tremendo pie y también dice, también, he de probado después, pues, eh, apetitosos. Conversaremos más sobre congompes y churros. ¿Dónde se encuentran estos animales? Bueno, son básicamente de la Amazonía. Aquí tenemos nuestro riquísimo país, país megadiverso Perú. Y digamos de forma muy genérica, hablamos de costa, sierra y selva. Y, por supuesto, nuestro maravilloso mar. Sabemos que en cada una de estas zonas hay climas particulares, áreas particulares, pero no es ese hoy nuestro punto, sino de frente. Veamos la parte amazónica. En la parte amazónica tenemos la selva baja y la selva alta que está en relación a las vertientes Orientales de los Andes. Entonces, en todas estas vamos a poder encontrar. Claro que miren ustedes la diferencia entre las vertentes occidentales y la llanura amazónica. Bien, tienen aspectos ecológicos muy diferenciados y entonces las, las especies que encontremos van a ser también diferenciadas. Eh, las especies que de las que vamos a conversar ahora está básicamente en el Llano Amazónico y un poco hacia las vertientes orientales, pero no, no son eh, de mayor altitud, ¿no? Dentro de esta zona. Este es un ambiente típico de esto que les digo, son cochas, pero no estamos hablando de, de cosas pequeñitas. Los ríos en la Amazonía, y eh, hablemos mejor del departamento de Loreto. Ahí encontramos ríos meándricos. ¿Qué ríos? Por supuesto que el Amazonas, otro, hablemos del río Marañón, otro, hablemos del río eh, Napo, eh, a ver, otro que no es tan grande como los que mencionamos, pero igual, el río Guayaga. Entonces, tenemos así. Y. A lo largo de la historia de estas de estos ríos han ido cambiando de curso y al hacerlo pueden llegar a cortarse y quedar algunos rezagos de río que luego se transforma es lo que se conoce como las cochas ¿no? entonces ahí no tenemos un flujo de agua así como en los ríos por eso se les llama ambientes lénticos pero en muchos de esos casos Quedan alguno, algunas conexiones que cuando hay muchas lluvias, crecen los ríos, entonces puede ingresar agua y hay un, este, un recambio también. Hay. Pero el hecho está de que en esas zonas donde están eh, estas aguas eh, lénticas, es decir, que no tienen mayor flujo, crece vegetación acuática como esta que tenemos aquí y es ahí por donde de manera eh, fácil se podría encontrar algunas especies, como en este caso, aquí mi amigo Roland, eh, de ahí del departamento de Loreto, está colectando estos churros, los llamados churros negros. Y miren el tamaño que tiene, aquí tenemos. Ahora, fíjense los colores: las conchas pueden variar, algunas ser bastante oscuras y otras no tanto, pero esta especie suele ser llamada así, churro negro. ¿Y qué hay de la otra, de los congotes? Bueno, viven en el bosque, en zonas boscosas, eh, zonas que, eh, digamos, la copa de los árboles hagan, eh, hagan sombra, de modo tal que ellos, Viven en la base, eh, este, se meten en las oquedades de los árboles y todo, cosas así. A esta, eh, estos componentes grandes que estamos indicando no los vamos a encontrar en pastizales, por ejemplo, o zonas donde ah, hay arbustos nomás, o zonas que ya han sido este, destrozadas por el hombre y crecen las formas. Usualmente ahí no se van a encontrar, entonces realmente nos están mostrando eh, el ambiente más natural de esas especies. Y ahora, ¿cómo es, cómo es el asunto de la alimentación? ¿Cómo es el hombre? A veces cuando vivimos en la costa, no importa de dónde seamos, de la selva, de la, de la selva o de los pueblitos de la costa. Pensamos que fuera de nuestras ciudades, ah, solo los nativos comen. ¿Cómo que solo los nativos? Si vamos a cualquier ciudad, vayamos, dirijámonos a los mercados y ahí vamos a ver cuánta cosa llega. ¿Y qué cosa vamos a encontrar? Pollo, claro, alguna de las cosas que comemos generalmente. Pero la mayoría de cosas que encontramos en los mercados en el interior, este ahorita es uno de la ciudad de Quito, una ciudad bastante grande, la más grande de la Amazonía. Y tranquilamente en determinadas épocas podemos encontrar una mesa de venta como esta. Miren ustedes, tenemos acá a la izquierda y ahí ya hemos reconocido los tentáculos de los congontes. Miren el tamañazo que tiene, entonces tranquilamente el tamaño de una mano. Y por este otro lado, los churos negros, los eh, eh, caracoles acuáticos. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así se, se consigue tanto? Bueno, eh, sucede que esto se puede ir colectando uno por uno, ¿verdad? Pero usualmente los pobladores que traen a vender acá eh, pueden ser de poblados, centro poblados de más adentro, no también, puede ser más de la ciudad, pero se van a hacer sus pescas y eh, suelen caer en las redes de los pescadores, entonces como ellos dejan un día, otro día, entonces pueden ir conectando más y luego ellos mismos vender en el mercado o hay revendedores que están esperando que lleguen los barquitos de los diversos ríos y compran para vender. Igualito que acá, acuérdense que hay eh, centrales de acopio en, nuestro, eh, en nuestra ciudad. Al mercado llega como, ya es como la quinta mano, igualito es cuando vamos al interior. Entonces, si llega a la ciudad, es que hay gente que va a comprar, efectivamente. El común de la gente, hablemos de Iquitos, de, San Mar, de ciudades de San Martín también, otras ciudades de Loreto, por ejemplo, Yurimaguas, son ciudades grandes. Eh, a ellos les encanta, les gusta comer con gompes churos Y entonces dicen, ah, ¿tiene relación con algún indígena? No, porque esto es parte de la alimentación del poblador amazónico desde tiempos, ancestrales y eso se ha ido pasando, pasando, pasando, luego viene eh, digamos eh, vienen los españoles eh, y todo lo que tiene que ver, pero esas costumbres jamás cambian ¿no? ahora cada vez eh, hay menos de esto entonces yo supongo que antes habría mucho más pero no, no es de que todos los días uno pueda conseguir estos caracoles en los mercados, ¿no? pero cuando hay, vuela rapidísimamente. Entonces, esta es una fotografía, ahí del mercado, en donde eh, tenemos estas dos especies. Para el caso de estos con bombes de los terrestres, aparentemente son eh, menos fáciles de conseguir que estos acuáticos. Entonces, no se ve tanto a lo largo del año como cuanto sí, estos caracoles acuáticos y así que me dicen que en cuanto eso está si lo quieres debes comprarlo al instante porque si vas doy mi vuelta regresas y ya no lo vas a encontrar en los alrededores de Iquitos no sé cuántos de ustedes conozcan Iquitos pero por donde mires hay agua por un lado el río Amazonas, por el otro lado el río Nanay, que si miras por acá está el río Italia, y el, en fin, lo que sea. Entonces, en, en los bordes de la gran ciudad, digamos, hay viviendas también que están construidas en pilares. ¿Por qué? Porque cuando sube el río inunda esas zonas. Entonces, ahí... Eh, crece de la vegetación acuática y esto y los caracoles están como por ejemplo estas señoras esta acá le quedaba ya un poquito no son no corresponde al suro que hemos mostrado antes son otras pero también digamos de del mismo género y este ahí bajaron de su casa y este cerca ahí en la base había estos animalitos entonces lo vienen a vender junto con peces y esto que colectó ahí, ahí prácticamente en su casa, ¿no? Y entonces eh, la gente viene y también compra estas cosas, no importa eh, si no es de aquella otra especie toda grande, linda y bonita, les gusta mucho y vamos a seguir viendo qué pasa. Esta foto la tomé en el departamento de San Martín, en la localidad, eh, sí, en la ciudad de Tarapoto. En uno de los mercados, que tiene varios también, justo estaba... Bueno, de repente me encontré con esto y yo dije, wow, miren la cantidad, uno, dos, tres, cuatro sacos. ¿Y de qué tamaño es el animal? Miren la mano. Este, estos son congónpes. Los, con, los congónpes, es decir, estos caracoles terrestres, como les decía, son menos fáciles de conseguir que los churros. y entonces, uy, el tiempo se me está yendo, vamos, ah, pero empezamos un poquito después también, y eh, aparentemente la zona de San Martín es bastante buena para este, el crecimiento de estos animales, naturalmente, ¿no? que de tiempo en tiempo y dicen que usualmente para Semana Santa ellos coinciden. Entonces, básicamente es una vez al año que pueden tener todas estas cosas. Y nuevamente, muy cotizado también. Entonces, acá en San Martín se puede encontrar más esto, pero no tanto los chulos, porque recordemos que San Martín está en selva alta y, esas, y esa zona no tiene esos ríos, no dejan esas grandes cochas como podemos ver en la selva baja, ¿no? entonces se puede eh, correlacionar bastante bien esto. Y aquí lo tenemos mostrándonos, y les puse esto para que noten este detalle. Miren la concha, tiene un orificio acá, y es que cuando eh, los señores que salen a, a pescar y luego entran al bosque a conseguir su comida o algo y van encontrando los jangompes, le hacen orificio a la concha y le meten una soga, de modo tal que cada cosa que vayan colectando van ensartando ahí y ellos van cargando luego, porque si no en un 2x3 desaparecen. Pareciera que un caracol no avanza rápido, pero a ver, déjalo un ratito ahí, no te espera, desaparece. Bien, entonces ya tenemos ahí los animales y listo. La gente viene, compra, se lo lleva a su casa y vamos a ver qué puede hacer. Pero igual, te puedes dar una vueltita. En este caso estamos en otro mercado de la ciudad de Quito, es el mercado Bellavista. Y ahí también venden comida. Y entregas, miren estos palitos. Ahí hay unos gusanitos y otras cosas. Y cuando vemos en el suelo, veo unas conchas, justamente son los churros. Y todo lo demás. Veamos un acercamiento. Aquí tenemos los suris, gusanitos que se comen también. Aquí eh, los churos En este caso puedo identificar un par de especies. Son dos especies. Esta que es la que hemos estado viendo antes y un poco, pero son del mismo grupo, del mismo género. Y acá fíjense cómo lo, cómo lo presentan. Eh, tienen ahí eh, su brasa. Y entonces eh, lo venden, lo hacen y, y lo, lo venden así como unos anticuchitos, de la manera que también estos gusanitos suri, que eh, ambas eh, este, consumen mucho ellos, ¿no? Yo quise amplificar acá, pero perdió resolución. La idea era esta. Pero aquí es lo que tenemos. ¿Y qué cosa vamos a comer, Rey? Es básicamente el pie, el pie carnoso y lindo y bonito, el que les mostré antes. ¿Y qué hace la gente cuando se lleva los animales a su casa? Cuando los compra? Bueno, la mayoría, eh, porque yo hice algunas encuestas también ahí, medio, medio informales, pero... Igual, preguntando qué, cómo hacen, de qué manera lo comen. Muchos de ellos dicen, ah, en sopita es una maravilla, es delicioso. Ah, listo. Bueno, si entramos a internet, van a encontrar mucha información al respecto. En este caso, por ejemplo, así, simplemente poner, ya, sopachuros. Salen muchas. Y acá, una página, en este caso es del 2016. Estamos acá en Yurimaguas y están poniendo sopa de churro. ¿Qué es lo que hacen? Ponen su agüita, su sal, listo. Y luego lo que hacen es sacar la carnecita, como dice acá, con una espina de toronja. Entonces con una espina, pero luego de estar cocinado es fácil tirar. Eh, cuando no, es prácticamente imposible a menos de que eh, rompas la concha. ¿no? Entonces se va viendo así. Este es el de los grandes, el que estábamos viendo desde antes. Hace ya un buen tiempo que el gobierno, en general hablo, ¿no? El país, los ministerios, sobre todo de cultura de agricultura como esto, levantan la información de todo tipo. Han visto que en la televisión, en el Canal 7, había, no sé si hasta ahora, supongo que hasta ahora, un programa que se llama Costumbres, que va a los diversos pueblos y ahí habla de comida primero, después algunas costumbres en general y así. Entonces también hay unos libros que levantan esa información. En este caso miren ustedes la cocina en las comunidades campesinas del Perú. Y así diversos departamentos. Y buscando encontré estos cuatro platos. Dos de ellos son de eh, la, zon eh, la zona esta del departamento de San Martín, otra de Loreto pero mirando esto en realidad en todas partes ellos hacen este tipo de cosas, algo que le llaman picadillo, si se fijan este que dice acá picadillo de churo, con este de arriba churo a la napina, es más o menos lo mismo, este tipo de cosas suele decirsele picadillo que se puede hacer de churo, de pollo, no, no, no, no, hacen de churo, de pescado seco, varias cosas, ¿no? Pero del churo lo hacen bastante bastante bien también. Lo pueden preparar eh, como Juane y por supuesto los famosos caldos, ¿no? Bastante. Y así podríamos seguir encontrando eh, más información. Acá tenemos otra, por ejemplo, en donde tenemos eh, API de plátanos y churros. Bueno, y aquí nos indican qué, cómo, qué hace. Miren qué fotos tan bonitas. Esta es una publicación muy bonita. Y todas las que les presento acá son eh, de acceso libre, ¿eh? fácil por internet también. Aquí nos pone, miren, nota, el churo es un caracol que existe en las quebradas de las zonas bajas de la región. Es muy alimenticio y aquí se le puede ver con parte del pie. Bueno, y como digo, podríamos seguir hablando así, pero nunca el tiempo es suficiente y así que vamos a ver y nuestro punto acá es mostrarles cómo estos saberes ancestrales y todo, están siendo eh, no solo recuperados, porque decimos entre comillas recuperado, porque ah, la gente de la ciudad lo conoce, pero ya hemos visto, si vamos a la selva, eh, aún eh, las ciudades ahí es, es normal y natural comer este tipo de cosas. Pero si venimos acá a la costa ya no, estamos lejos de esos lugares y para que lleguen también esos productos, no, pues no se va a dar. Pero ahora ya existen eh, restaurantes acá en Lima que se han especializado en comida de la Amazonía, en, con productos de la Amazonía. Pero ya no lo han hecho igualito, es decir, no es que yo voy ahí, tomo una sopa, sopa de churro y va a salir como allá. No, ellos ya lo han preparado de una manera diferente, lo que llamamos gourmet, ¿no? Y atrae a muchos turistas y todo. Y justamente yo me fui a ese lugar, a este restaurante, y quería saber qué especie era la que estaban propagando. Porque esto yo lo encontré en internet y así fui siguiendo, siguiendo. Y llegué a este lugar y justo había... No, una primera vez no había. Entonces me dijeron, no, eso es estacional. Ah, tiene razón, no siempre van a encontrar. Ya. Y entonces miren ustedes el tamaño. Y aquí estoy por comenzar a comer. Se trataba de esta especie del churro negro. A ver algunos detalles. Es este restaurante. Y en su carta dice churros pispirones, caracoles del río... ...de río guisados con cúrcuma, chorizo, picante y tapioca. Y nos presentan de esta manera. Entonces adentro yo veo unas bolitas, ¿no? Esto es la tapioca eh, con el líquido y ha quedado eh, todo gordito. Y acá tenemos los trocitos de pie. Ahí están los trocitos de pie. Y entonces sabe rico, es muy rico. Lo llevé al laboratorio, comí uno, otro lo llevé al laboratorio para ver cómo es y efectivamente ahí estaban los trozos. Y acá les presento uno de estos animalitos en donde podemos ver, miren, eh, la planta del pie de un color muy bonito, el dorso tiene una pigmentación pero que se le sale pronto, entonces justamente corresponde a lo que estamos viendo por este lado. Igual, sigamos otra vez navegando y estamos ahí. Y también me encontré con esto. Acá tenemos otro restaurante de esos que son tops, que se llama el restaurante Maído. Y que está igual en las revistas, y está este, fuera del país y todo, por todas partes. Y ellos también tienen dentro de su carta al churo. Y acá dice una serie de cosas y menciona que usan justamente esos caracoles de río, los churos Yo eh, amplifique acá para que pudiéramos leer de una manera más adecuada. Pero cada uno de ellos se especializa eh, en una cosa diferente. Y miren ustedes, utilizan eso, pero prepararon el churo con espuma de dale, dale. Dale, dale es, eh, me parece que es como una raicita, alguna cosa así. De que también se da solo en la selva y preparan ahí. La, este, penosamente aún no he tenido oportunidad de ingresar ahí. Yo pensé que uno podía ir, este, ingresar al restaurante, pero no, había que hacer cita y todo, y hasta ahora no lo conseguí. Luego vino la pandemia y no, pero algún día lo haré y de repente tenemos otra vez oportunidad de encontrarnos y les contaré qué tal. Seguimos viendo el asunto de la comida gourmet peruana de la que ahora escuchamos tanto, ¿verdad? Pero lo que me sorprendió fue esto, igual encontrando esto en internet, en donde hablaba, miren, tu nuevo restaurante preferido de Madrid, en este perú, en, en este peruano Luma, a la unión de dos culturas. Bien, este joven que es Omar Malpar Malpartida, en Madrid abrió, abrió un restaurante pero lo que él quería hacer era eh, presentar mixturas con ingredientes peruanos e ingredientes españoles y de ahí sacar un nuevo sabor. Nuevamente, ¿qué creen? El churo, también, ahí lo tenemos. Y en, en España comen mucho caracol, pero sobre todo caracoles marinos, ¿no? Entonces, él mezcla esas cosas, miren, acá está el churo negro justamente, y en la base tenemos esta otra especie, pero que es un caracol español. Y luego hace como una sopita y mezcla todo. Y acá, miren, dice acá, Omar, malpartida natural de Huánuco, una ciudad de la selva peruana, ha hecho de las raíces de, de, las raíces de su despensa natal la base de su cocina. Además, eh, bueno, en fin, nos cuenta acá y que cada semana lleva materiales frescos de acá, de Lima, bueno, de Perú, ¿no?, para poder hacer sus platillos y entre ellos también. Fíjense que supongo que así funcionan estas cosas y el marketing, ¿no? Cada quien pone su toque particular al tipo de plato que prepara y... Eh, un poco eh, hacia ese lado tira lo gourmet también, que eh, como que se adapte a los paladares de gente que nunca jamás ha visto esto en su vida. ¿no? Entonces, cuando entramos a internet, hay muchas opiniones realmente favorables y lo que ponen así, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Caracoles gigantes, miren esto, el choro de río, el esto. Entonces resulta ser bastante así. bueno pero también, ¿qué son estos animales? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen nombre? ¿Cuántas especies hay? Claro que sí. En el caso de los terrestres, por ejemplo, eh, trabajamos en la universidad, en nuestro grupo de investigación y podemos ver la diversidad, dónde está, cómo está. Vemos eh, una serie de aspectos. ¿no? Entonces, para el caso de estos congompes, por ejemplo, la especie que usualmente es consumida y tiene amplia distribución, distribución digamos megalobulimos bulbímoscopelarianos. Pero no tanto así con el caso de pomacea, de, de los churos, el churo negro. Miren ustedes esta cartilla del Ministerio de la Producción. ¿Qué dice acá? Especies cultivadas en el Perú. También se promueve el cultivo de estas. Pero ¿qué dice acá? Churo negro, pomacea maculata. Pomacea maculata es el nombre de la especie. Otro documento también de Perú sobre alimentación, churo, ¿cómo se llama? Pomacea maculata. Ahí nos indican que, ¿y quién es este? Este es el chef Pedro Esquiapina. Pero sucede que científicamente estudiamos, vemos, no hay esa especie acá en Perú. Otra cosa, Pomacea maculata, junto con otra especie, Pomacea canaliculata, estas son especies invasoras. Naturalmente se encuentran en el sur de América del Sur, pero ahora han invadido, miren ustedes, Centroamérica, Norteamérica, eh, España que le está dando duro, y esta parte oriental, China, Japón, las islas, está pero tremendo. ¿A dónde van a los arrozales? Todo lo que está de gris acá son arrozales. Y se, se han ido y se han puesto de lo mejor en esta zona oriental entonces si nosotros eh, tenemos esto ¿dónde pueden estar estarán por los arrozales bien nosotros hemos trabajado todo esto estamos trabajando y no hemos encontrado ni rastros en ninguno de los arrozales para esa especie de pomacea más entonces cuando chequeamos cosas hechas aquí en Perú vemos ese vemos también esa especie, Poma sea maculata, así como estos dos que les acabo. Pero digamos, estos dos, no, no, no pasa nada con ellos. Este, son los que ven los que cocinan y no tienen por qué saber científicamente. Pero si ya vemos un documento que es algo ya más serio y ve de esa especie ahí, sí preocupa. Entonces nos podemos chequear y definitivamente eh, no está. Y así que tenemos otro trabajo ya publicado en donde deslindamos por completo todo tipo de análisis y definitivamente totalmente certificado no es pomacea maculata y no está pomacea maculata en el Perú. Por lo menos hasta ahora no lo hemos encontrado y no se imaginan a qué sitios hemos ido buscando y chequeando y no está. Más bien el nombre de la especie es pomacea no bilis. ¿Hay otras especies? Claro que sí, y más grandes todavía. Miren esta, es, una, es como el doble de la otra. Tiene aspectos y todo totalmente diferente. Acá tenemos una niña en uno de los mercados de Iquitos. Y buscando la literatura también encontramos esto. Miren ustedes, acá eh, están promoviendo la crianza del de, eh, desarrollo de, de churros. En este caso es otra especie. Pero esta es grande y todo, y raramente se ven los mercados. Aparentemente no es abundante, pero también mucho más delicado. Acá no podemos notarlo, pero las, las conchas de esta otra especie son muy delicaditas, en cuanto que del churro negro no, del churro negro son unas conchas muy gruesas y todo. En fin, todo eso de repente... Hará. Pero acá yo les he puesto esto por lo que dice acá, fomento de la producción de moluscos amazónicos en cuerpos de agua. Yo comencé diciendo que es un elemento de la cocina peruana amazónica desde tiempos ancestrales hasta ahora. Pero sucede que... Eh, ¿Cuántas otras cosas eh, se han introducido a la alimentación? ¿no? Y la gente como que se va acostumbrando a estas otras cosas y de repente dejando... ¿Y cuánto, cuánta cosa Entonces, eh, ¿qué tal si volvemos a incentivar eh, la producción de estos de modo que se pueda tener, así como tenemos nuestras gallinitas? ¿Por qué también no tener una zona donde estemos criando los churros y poder comer? Ahora, ya no solo, ah, porque nos gusta esto, no, sino que hay muchos estudios ya del contenido nutricional de los caracoles en general y no solamente por la proteína, sino se encuentra que tiene buen contenido de hierro y acordémonos que eh, la anemia es una cosa terrible y en la Amazonía se da en mucha de nuestra población, sobre todo en los niños. Entonces se está cuidando más los niños, las eh, señoras gestantes eh, con la promoción mayor eh, del consumo de churos Y acá fíjense ustedes también otras noticias, el churo, el caracol gigante que combate la anemia y desnutrición en Loreto. Entonces, eh, encontré eh, mucha información de esto, general y oficial también, porque el gobierno, con sus ministerios de salud y no sé cuántos más, están promoviendo y ver de poder avanzar eh, suficientemente. Entonces, eh, esto de que los churros ya llegaron a la cocina gourmet eh, puede hacer también a que se pueda incentivar esto mucho más y seguir para adelante. Es más, es que aquí no menciona este chef que sale en el canal 6, de que él trabaja con las comunidades de modo tal que incentiva a que puedan tener un... Este, un, que puedan ejercitar ¿no? un uso sostenible de su biodiversidad, él entonces trae, cuando hay cosas que son estacionales, ¿no? entonces él les compra eh, cantidades de churros, por ejemplo, cuando es época de paiche, también trae paiche, pero promueve en esas sociedades eh, la crianza, la extracción sostenida, es decir, no es que ya tenemos, sacan todo y sacarían los juveniles. No, no, no. Tiene que ser determinadas tallas y demás. Entonces, tenemos un país tan maravilloso, un país mega diverso, pero que si nosotros no lo cuidamos, tampoco vamos a poder hacer un buen uso sostenible y por un largo tiempo. Muchas gracias y quedo a su disposición. Gracias, profesora Rina. Bien, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Estimado público, si, tienes, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios en la página de nuestro Facebook. También se nos ha unido nuestro amigo André a la charla. Ah, André. André. Hola, ¿cómo están? Hola, André. Bienvenido. Justamente André estuvo con nosotros con el taller de infantil. Y ha tenido un gran éxito. Ha sido muy bonito el taller. Gracias, André. Oh, yeah. Nada. Bien, acá tenemos una pregunta. Eh, bueno, esta pregunta es realizada por Steve Joy. Él dice, hola, excelente presentación. Tengo una pregunta. ¿Tienen conocimiento o estudios de estudiantes que suelen habitar, ¿De parasitar. Qué? ¿De, ¿De qué? ¿De qué? Sí, ¿Ya? Yeah. Sí, ajá, exacto. ¿Simbiontes que suelen habitar o parasitar estas especies de churos y congombres? Eh, muchas gracias por esa pregunta. Es que sucede que cuando se habla de la introducción de estos animales que mencionamos, Apomacea maculata, Apomacea canaliculata, se ha visto. Que hay unos nematodos ahí que son terribles y que afectan tremendamente a, a, al hombre. Y hay muchos estudios sobre eso. China ha hecho muchísimo, en Ecuador mismo. Pero aquí nosotros no lo hemos notado. Entonces, no sé, de repente sí hay, pero no es. Si, si están, digamos que esté con estos nemátodos, de repente no es de una manera muy grande, entonces no, no podría decir si tienen o tampoco no tienen, ¿no? pero lo que sí es que es consumido de forma natural y tranquila por este, los pobladores amazónicos que lo consumen, eh, han visto ustedes ahí que indicaba como sopa, es decir, muy bien hervido y todo eso, de repente por ahí, no por ahí este, se puede indicar. Imagino que para ese lado va la pregunta, Ahora, también en otros locales, me parece que hace poco había leído, ha salido un paper del sur de Argentina, alguien trabajó y justamente encontraron ahí algunos este, invertebrados eh, en relación a las conchas. Tengo muchos años trabajando con esto y eh, no, no encontré así, que estuviera el animal vivo y esto. Lo que sí, hay muchos animales, este, otros animales que consumen esto, ¿no? Eh, en esas cochas, tranquilamente ustedes se pueden encontrar eh, con rudinios eh, sanguijuelas, ¿no? Grandotas. Si tú extiendes tus dedos, tranquilamente puede ser de ese tamaño ¿no? y esos atacan bastante bien. Entonces, eh, si ya se lo comió, ya no vamos a encontrar vamos a encontrarlo descompuesto también, ¿se dan cuenta? Entonces, en su relación eh, de interacción con otras especies, naturalmente se da y se va a dar y todo esto, ¿no? Pero en cuanto a algunos aspectos que luego ya inciden en la salud humana, que es lo que también hay que ver, eh, no, para estas especies eh, no puedo responder a eso, de manera sí o de manera no. ¿Aló? Sí, profesora, gracias. Tenemos ¿Ya? aquí otra pregunta. A ver, dice, de parte de, de Wilson Fermín, dice, ¿de qué se alimentan los turos y con golpes? ¿Y por qué son tan nutritivos que pueden combatir la anemia en las regiones en las que están presentes? Ah, bien. Entonces, aquí tenemos varios detallitos. Hablemos primero del congompe. El congompe es el caracol de tierra, esos grandes lindos que hemos, ¿Dónde viven? Hemos dicho que viven en bosques. Y en los bosques hay mucha vegetación, y, este, en fin, ellos se alimentan de hojas, de ese tipo de cosas. En el caso de los... Eh, de estos acuáticos, los churros, hay varias especies, pero esta en particular que estamos poniendo eh, se alimenta de la vegetación, esa flotante que podemos ver ahí. Ahora, a veces uno va y no encuentra. Y los pescadores dicen, no, es que ellos se ponen más lejos y después en la noche salen a comer. Entonces lo que hacen es ponerle hojas eh, de unas especies que ellos dicen, ah, esto le gusta a ellos. Y entonces ponen ahí como que tapan, hacen como una empalizada y de veras, tempranito en la mañana al otro día, ahí puedes encontrar. Entonces, eh, estas especies son herbívoras. Muy bien, vamos a continuar con una pregunta más. Aquí dice, hay una pregunta más, dice, Yasmín Granda Valera, la población de estos paracoles se ha visto disminuida debido a la extracción para su consumo ¿O no les ha afectado? Ya, ese es otro detalle interesante. Y hay que volver a repetir que estas especies, estos caracoles, chulos, con gompes, están, es, este, uh, han sido consumidas desde siempre. Pero ¿cómo era antes? Los pobladores que hacían, y en general para la humanidad todo, ¿no? No tenía que, que ir a hacer nada, solo salía, colectaba lo que tenía que comer al día, lo comía y listo, se acabó. Y así y así. Pero como hemos ido creciendo todos, toda la población, todas, entonces hemos tenido que ir viendo cómo hacer para poder subsistir comiendo adecuadamente y demás. Entonces, este, lo que sucede es que lamentablemente para estas especies, por ejemplo, los concompes. este, yo sé que en Iquitos hay trabajos intentando hacer la cría de estos, de modo tal que eh, pudieran este, venderlos sin afectar más a la naturaleza y la, los pobladores eh, lugareños pudieran tener un medio, un ingreso, pero lamentablemente no se adaptan mucho a eso, entonces yo no he visto que haya una... Una gran crianza, como si sí puede suceder con estos caracoles de jardín que son introducidos. En el caso de los moluscos eh, de agua, eh, parece que han tenido mejor éxito y están trabajando en esto. Aquí en, en Madre de Dios también están trabajando en esto. Ahora, que de alguna manera se ha, digamos, afectado a las poblaciones naturales. Yo imagino que así como para todas las especies, imagínense cómo es la pesca también en la Amazonía, algo tiene que estar, no es, no es eh, como una cosa tan natural. Pero lo importante de esta sobre todo los acuáticos, es que tú no vas caminando y te coges una. No es fácil, estos, según los tiempos que van, ya se alejan tanto que el hombre sí nomás no los puede conseguir, se entierran y todo. Entonces, de alguna manera eso está más o menos, digamos, balanceado, pero que debe haber afectado, yo supongo que sí. Acuérdense que lo que dijimos a lo largo de la charla son estacionales, no es que todo el año vas a encontrar, eh, ellos eh, se esconden suficientemente, pero de alguna manera. Ahora, que afectó tanto que ya prácticamente no vemos, porque casi todos los años se van para Semana Santa y la gente sabe que en Semana Santa va a comer con gombe porque solo en esa época lo ve, lo colectan, no sabrán que no deben sacar otros otros tiempos no sé bien pero algo así entonces de ese modo eh, ahorita que me estoy acordando creo que no contesté la segunda pregunta anterior ¿Cómo así? ¿Cómo así sabemos por qué puede combatirse la niña? Bueno si nosotros agarramos un, un producto del supermercado, todos tienen ahí eh, sus indicaciones de los componentes nutricionales. Entonces, ¿qué dice ahí? Carbohidratos, proteínas, ¿no? Y así, grasas, indica ahí. Entonces, si estamos con pan, seguro que más va a ser carbohidratos. Si estamos, no sé, pues a ver, alguna cosa que tenga grasita, va a tener más, más eso, y así. En el caso de los moluscos, hay también una cosa de esta, porque a nivel mundial se consumen mucho, claro, diversas especies, sobre todo marinas, entonces hay eso. Y se ve, miren, estos animalitos han visto, es puro músculo, ese pie es puro músculo. ¿Y cuánto grasa tiene? No tiene, tiene casi nada de grasa, no hay nada de grasa, es pura proteína. Entonces, analizando sus minerales y todo han encontrado que tiene un altísimo contenido de hierro y estamos hablando no solo de Perú ¿eh? de otras partes entonces la UNESCO y todo comenzó a difundir en los diversos países que se incrementara el consumo y cuando se dieron cuenta en la Amazonía se comía y oh, oh, cómo se comía se come siempre, solo que acá solo vivimos en la costa. Parece que no existieran los otros lugares de toda la vida. Pero, lo que les digo, ahora que ya, yo prefiero comer una, aunque sea un dedito de, de pollo, ya, ya deje de comer las otras cosas. Y entonces siempre estamos con deficiencia, ya no solo de proteínas, sino de esos minerales fundamentales, ¿no? Para eso, disculpen, se me pasó hace un momento. Sí, profesor, acá tenemos dos preguntas más que gusto. Pues, son muy interesantes. Dice Gustavo Delgado, ¿qué otros usos como industriales puede tener el churo o el congompe, aparte del alimenticio o artesanal? Quizás su baba puede ser algún insumo químico para algo. Bien, Este, en realidad... Ese es el otro punto, solo que acá y siempre los tiempos son tan terribles que uno no puede hablar todo lo que quisiera, ¿no? Hace ya unos buenos años salió el boom de la baba de caracol porque encontraron que ahí tiene unos elementos eh, que ayudan al rejuvenecimiento de la piel. Y es que miren ustedes, ¿cómo así el caracol tiene una concha? ¿Cómo así tiene una concha? De alguna manera sale, claro. Tiene una cubiertita que se llama manto. Y es de ahí que empieza a, a generarse, a armarse la conchita. Según la especie, toma tal o cual forma. Ahora, estos, cuando son grandes, tienen toda esa apariencia dura. Pero no es así, a lo largo de su vida van de, de poquito a poquito, no delgadito y ya se chocan con algo ya se malogra ya es decir uff todo lo que pasa tal es así que cuando conseguimos un animal adulto le podemos ver le podemos ver una serie de cosas las batallas que ha pasado y claramente algunos se ve medio deforme porque luego de algún alguna caída no sé qué ha crecido no sé cuánto pero cómo ahí está tiene unas sustancias que le permiten regenerar y de una manera eh, bastante rápida. Ese huequito que les he dicho ahí, que les he mostrado del Congompe, a mí me ha pasado. Yo he visto, entonces, estábamos en el campo y me vieron así porque el señor había colectado. Y yo le dejé con su soguita, porque estuve haciendo otras cosas. Y después, no sé, 15 días, voy a ver, ya casi se había cerrado el huequito. Imagínense. Entonces... Esa baba y todo tiene unos elementos necesarios que te ayudan. Y hay estudios eh, científicos que muestran que este, tiene elementos suficientes como para poder utilizar en varias cosas. Entonces, sí, tiene eh, una importancia grande. Ahora, en Perú, yo no conozco de alguna compañía que se esté dedicando a trabajar industrialmente eso, no sé, pero en otras partes del mundo sí y con otras especies, ¿no? Helix aspersa por ejemplo, ese caracol de jardín, es realmente crece como piedra, donde lo tengas va a crecer y es facilito. Lamentablemente con nuestras especies serán más nutritivas y todo, pero muy difíciles de, de criar y ese tipo de cosas. De repente por eso no se sepa mucho que estén utilizándolo industrialmente ¿no? uh -huh. bien, gracias profesora muy interesante ese tema en el caso de, bueno, Esmilio nos pregunta, buenas nos dice buenas tardes, muchas gracias por la ponencia aquí en Lima, ¿dónde se puede conseguir y cómo se deben preparar o limpiar estos, eh, estos caracoles? ¿se podrían cultivar en la costa o en cautiverio? Uh, aquí en la costa como les digo, eso que les mostré, que me fui a comer eso en el restaurante Amas. Y bueno, y ellos hacen sus remesas y no venden, ¿no? solamente te sirven ahí. Entonces, acá en Lima, no sé dónde se pueda conseguir. No, no creo. Bueno, no sé, a menos de que vayas a los restaurantes. ¿Se puede criar? Bueno, fíjense que estos animales... Eh, son amazónicos, es decir, son de zonas calientes. Entonces, si los tenemos en agua y frío y todo, seguro que va a vivir, pero no no se va a mostrar tan activo. Entonces, acá en Lima se podría criar, yo imagino que sí, pero habría que darle las condiciones de temperatura y todo adecuadas y darle la comida necesaria, ¿no? Uh -huh. los terrestres como digo ya he escuchado de varios de varias personas que intentan y no, y acá no, peor acá se duerme, no quieren saber nada esos están ahí y entonces de tanto estar así también ya se mueren uh -huh. bien, muchas gracias profesora por su ponencia el día de hoy eh, yo sí, sí, muchísimas gracias por la invitación Gracias, profesora Rina. Bien, eh, hasta aquí llegó nuestra charla del día de hoy. Mañana seguimos con un taller más y dos charlas. Muchas gracias a todos por conectarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, tardes. Tardes. chao.